Recién acabo de llegar, estoy llegadito aquí, estoy en Estambul Estambul ¿Y saben qué? Primeras impresiones, ¿listo? de una, primeras impresión, Primera impresión Hace mucho frío, mucho, mucho frío, mucho frío Tengo un frío miércoles Acá está el sol te parar en el sol y sientes calientito así, pero apenas te paras en el frío, otra vez hace frío. En la sombra, perdón, en la sombra. La zona donde estoy es cerca en la mezquita azul, Blue Mosque, y se nota súper turístico y está muy bonito. Ya así entradita, buscando el camino a un bazar, encontré otro bazar. Soy con mi amiga que acabo de conocer en el aeropuerto. Se llama... ¡Trim, trim, trim, trim! Try, try, ¡Kenia! ¡Kenia! Ah. Y oye, hay un montón de esas tiendas lindas Por ejemplo, mil saliendo de, de acá Son llenas de especias locales Y hay muchos olores y colores Y texturas que dan ganas de comprarse todo Hemos hecho un descubrimiento... sushístico. No, mentira, es que parecen sushis, pero son... Son de dulce De Ya hemos visto que se compran en una caja Así como un mix Oye, aquí todo es bueno y bonito ¿Cierto? Bueno bonito. ¿tú? Sí, pues. <risa> queda. Es, nótese que me falta la palabra. Bueno, bonito. Está muy lindo y huele riquísimo. Pero es que son muchos. Pero bueno, los y todos. Sí, vida, loco. Hay una variedad de té acá increíble. Y es una cosa para deleitarse. Puedes cerrar los ojos, tú no importa, porque además, viéndolo, se ve muy bonito, ¿sí? Pero no solo viendo, oliendo. Puedes cerrar los ojos y no usarlos más, solo la nariz. ¡Qué loco! ¡Alguien ¡Increíble! Los precios, los precios, vamos, precios: 100 gramos, 44 liras a ah, 5 liras el dólar.